en el sector de eh, Patapata que es el mirador del fondo Ayucupaya estamos yendo vamos a bajar acá, allá abajo está la casa aquí están los potreros esta parte de la quebrada son los potreros y el echadero está todo allá al frente hasta hasta la ladera que colinda con el abra de Yamaha, que es el sector más eh, de menos altitud en Soras. Una zona frutícola donde produce pal, tapacay y una variedad de frutas. Bueno, esta es la zona de Ayucupaya, es el fondo de quien habla. Bueno, es un lugar privilegiado acá en Soras, así que estamos yendo a recoger tuna hay tuna de diferentes variedades, hay tuna no natural, hay tuna blanca, hay julijitunas, tuna peruana, lapistuna y una variedad de tunas sí, ya que... nos vemos por ahí, más, más luego vamos a grabar también el lugar donde está la, la tuna nos vemos vamos, vamos, vamos. no nada Ay, ay. A su casita. Ahí Esta es la... Aquí estamos en... en la casa del Fundo Ayujupaya. Tenemos todavía un camino largo que recorrer para llegar a la tuna. Bueno, estos eran terrenos de sembrío. Estos últimos años no se ha sembrado nada. Eran alfalfares, era maízal. Acá este terreno. Acá, acá está mismo daba... Acá hay un pedacito que se me da la... como una huertita. Sí, ¡Chica rebelde! ¡Saludos al de Castelú! ¡Juriaca, Juliaca! ¡Uno! ¡Perú! Se va a aburrir. Aquí estamos recogiendo las tunas más grandes nada más, las chiquitas lo dejamos ya para los chihuahuas, para las tuyas, así que vamos a atacar lo más grande. Que están ya pero bien malditos. Tuna, Tuna de soras El Chunda payuzupaya no, Vamos a hacer Chicha de Tuna Bueno, de esta Tuna también se hace El rico Chancachichachi quichachi. En la Universidad de Huamanda Ahí está Ahí estamos los que metimos en la cosecha de tuna. Solamente la calidad extra. Porque el resto lo dejamos. para los chivotitos y para las tuyas. Por acá está la mejor tuna. A ver, o Solete, o ¿Quién de este tamaño? Guamanga Todo tiene lo suyo Miren el tamaño de las tunas Tres tunas un kilo Tuna de 300 gramos ah. Sacar el 10% más o menos Porque va a quedar tuna hasta agosto soreña natural ah, esto no es del sembrío de cochinilla ni nada de eso